Hola, soy el ser Miguel y he venido a derrotarte. A mí, jamás. Yo siempre he ganado una batalla contra muchos caballeros como tú y todos han fracasado y han acabado pero, muertos. Pero es que yo soy especial y no podrás. Vamos al bosque a arreglar este tema. De acuerdo, vamos a empezar porque en este sitio aburrido me estoy aburriendo un montón. ¡Pero ¡Ah! no me ¡No! ¡Ja, ja, ja! He ganado, oh, oh, oh. hola, soy la brujita. venir a salvarte. Pero tú también Es que salvar a la princesita de tu amor. Bueno, lo intentaré, pero vamos a ser justos. ¡Ah, le ha puesto príncipe! ¿Qué haces por aquí tan tarde? Bueno, nada, solo derrotar a un dragón. ¡Ay, qué apuesto, Paredes! Gracias, se me notaba en la cara, pero bueno. Ja, ahora te cogeré y te llevaré a donde nadie sabe. Ja. ¡Ay! Estoy aquí sola en esta, en esta cueva tan horrible. Me va a dar algo. Ahora el, el principito me ha, me, me ha encargado que venga a salvarme. Vendrá muy pronto Chao. El... He oído que viene el príncipe muy pronto. Estaré preparado para ello. ¡Ja, ja, ja! Hola, princesita. He venido a salvarte. ¡No! Más bien he venido a morir! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo venir a morir! ¡Vamos! ¡Te mataré! Ah. Vámonos, princesa, al castillo real. ¡Ay! ¡Gracias! Aquí estás, princesa Hola, he venido a casarme contigo Deja, deja a mis amigos en paz ¿Pero qué? ¿Qué han hecho estos tíos? Bueno, ya no nos veremos, otro, Ya nos veremos, amigo Chao, cuando necesites algo, avísame Bueno, y esta historia ha acabado con un final feliz Y con una bella princesa que nunca acabará de enamorarse de mí.